Hemos decidido medir la huella de carbono porque en el Festival de Málaga creemos firmemente y practicamos cada día la sostenibilidad. Desde AENOR estamos muy contentos y muy orgullosos de conceder por segundo año consecutivo a la organización del Festival de Cine de Málaga la certificación y validación de huella de carbono. Esto refuerza no solamente la apuesta de la ciudad de Málaga por la sostenibilidad, sino también el poder trabajar junto con ellos, junto con AENOR, en poder reforzar este mensaje y la presencia de nuestra compañía en la ciudad de Málaga. Muchísimas gracias y enhorabuena a la organización del Festival de Cine de Málaga por este logro. La huella de carbono es un indicador ambiental estratégico que permite evaluar el impacto de todas las acciones que se desarrollan durante el Festival de Cine de Málaga.